Para ganar ellos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Ustedes si nos sacan todos esto? Ustedes eh, notan que hay una tendencia a una cuestión ahí más inmobiliaria, que. que... No, sí, sí. nosotros no estamos en, en, estamos en contra de esas cosas. O sea, no estamos en contra del progreso, si eso es lo quiere yeah. llamar claro. de esa manera. Lo que sí estamos en contra es de la destrucción del medio ambiente. Este. Y no es que seamos hippie ni nada, es, un, es un modo de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 Aproveché de verlos ahora, este, y qué va a pasar más adelante, ¿no? si ponen los voladores. Incluso sí. en cartel, allá en la entrada Bien. había un cartel grandísimo de área protegida, porque había quedado área protegida. ¿Lo sacaron? Y Bien. supuestamente ¿Sí el viento se lo a, llevó. Estaba en ese momento en la reunión del señor Baggio, y se le preguntamos, y bueno, supuso que el viento se lo había volado. ¡Ah, oh, qué casualidad!